<coughs> Damas y caballeros, buenos días. Esta es la presentación del grupo número 7 de la asignatura de proyecto sociotecnológico del tercer trayecto segundo trimestre, que se titula, Desarrollo de un sistema para la gestión del censo socioeconómico de los consejos comunales, en el distrito capital. En cuanto a la información general del proyecto, el mismo tiene un ámbito de nivel general pero se tomó como referencia la Comunidad de la Urbanización Terrazas de la Vega, la cual cuenta con 1.320 habitantes. Los mismos están representados actualmente por una junta de condominio. Objetivo general del proyecto. Realizar un sistema capaz de generar el censo socioeconómico de la Comunidad de Terrazas de la Vega. Objetivos específicos. Elaborar el censo a uno o más consejos comunales. Proporcionar el formulario para el censo Generar la planilla para la elaboración del censo Obtener los indicadores que exige el Ministerio de Comunas al final del censo Imprimir la planilla de registro como Consejo Comunal ante Ministerio de Comunas Generar reportes sobre los datos de los habitantes de la comunidad Beneficios de la propuesta Sociales Herramienta tecnológica que puede ser utilizada en cualquier consejo comunal para la elaboración de su censo socioeconómico Económicos Al ser una herramienta desarrollada en software libre, el costo de uso e implantación es mínimo Culturales Tener una alternativa para considerar al censo como una herramienta de manejo de información a través del uso de la tecnología que facilite el trabajo social de la comunidad Legales Poder entregar al Ministerio de Comunas los datos e indicadores del Censo Socioeconómico de la Comunidad con criterios de calidad y eficiencia Abordaje a la Comunidad Cantidad de reuniones Se han realizado seis reuniones formales y cinco de carácter más informal Algunas efectuadas con el Consejo Comunal en cuestión, otras con funcionarios del Ministerio de las Comunas Entrevistas Se entrevistó a los voceros del Consejo Comunal Minutas. De todas las reuniones formales efectuadas se han llevado minutas. Observación directa. Se ha identificado los problemas asociados a la falta de automatización de la herramienta para censar. Análisis de los involucrados. Grupo. Ministerio de las Comunas. Intereses. Obtener un software que automatiza un proceso con el cual se beneficiarán muchos otros consejos comunales. Problemas percibidos no existe un sistema que realice de manera automática este proceso Grupo, comunidad de terrazas de la vega intereses necesitan una herramienta automatizada que les permita realizar el censo socioeconómico de manera rápida y acertada así como también disponer de esa información en una base de datos problemas percibidos no disponen de una herramienta automatizada que les permita agilizar este proceso análisis de las alternativas alternativa 1 el macro de excel ya existente el cual requiere de un software privativo para funcionar este macro es algo rudimentario y tedioso a la hora de utilizarlo la misma no ofrece conexión a base de datos Y alternativa 2 es la creación de un sistema desde cero tomando en cuenta las características del macro que se menciona en el inicio y a su vez implementar la generación de las planillas y posterior almacenamiento de los datos de las personas que integran esa comunidad. Riesgos de alto nivel, cambios o reforma en el marco legal regulatorio de los consejos comunales cambios o reestructuración en el Consejo Comunal Terrazas de la Vega el CUAL es nuestro piloto iniciativa por parte del Ministerio del Poder Popular para las Comunas u alguna otra institución o colectivo presentando un proyecto similar antes que el nuestro problemas de salud conocidos del integrante del equipo con más experiencia y conocimiento en el área de desarrollo poca experticia por parte de los integrantes en las tecnologías y herramientas a usar en el proyecto Especificación de requerimientos <coughs> Requerimientos principales Permitir el registro y gestión de uno o más consejos comunales Permitir el registro y gestión de los datos familiares Condiciones de vivienda y de bienestar y salud de los integrantes de los consejos comunales Dar apertura y cierre a los censos socioeconómicos a realizar Generar indicadores y estadísticas socioeconómicas en base al censo. Generar la planilla de conformación de Consejo Comunal. Generar planilla de pertenencia al Consejo Comunal. Que el sistema sea compatible con Canaima Linux. Especificación de requerimientos vista de los casos de uso, en esta lámina podemos ver los diferentes actores que intervienen en cada uno de los procesos del sistema, los procesos a su vez se muestran cada uno delimitados y bien especificados. arquitectura del software vista de casos de procesos aquí se muestra en un diagrama de flujo común y corriente los diferentes procesos y la interacción entre ellos <coughs> las iteraciones que se realizan y los diferentes documentos que va a generar el sistema vista de implementación. Aquí se muestran las diferentes pantallas de la futura aplicación. En una primera fase este ha sido nuestro prototipo, el cual esperamos ir mejorando aplicando las observaciones de los usuarios de la aplicación y de nuestro tutor académico. Conclusiones. Se pudo observar hasta este punto que el tema escogido recibió buenos comentarios en las diferentes entrevistas. Hasta el momento para nuestro grupo ha sido tedioso alternar entre la generación de la información, <coughs> por lo extenso de los entregables, y el periodo de inicio de la escritura del código.